En este video tutorial vamos a aprender a crear nuestros propios bloques. Para ello vamos a partir de este programa muy sencillo en el que tenemos un evento pulsar flecha izquierda y otro evento que se dispara cuando se pulsa la flecha derecha. Si lo probamos, comprobamos que al pulsar la flecha hacia la izquierda, el gato se desplaza 10 pasos y pega un salto. Y al pulsar la tecla derecha, el gato se desplaza hacia la derecha y avanza 10 pasos. Si nos fijamos, el código que tenemos, tanto al movernos a la izquierda como al movernos a la derecha, está repetido. Estamos haciendo lo mismo para que el gato salte. Para mejorar nuestro programa, vamos a crear nosotros un bloque. Para eso nos vamos a la sección más bloques y pinchamos en crear un bloque. En el bloque que, cre que creamos le ponemos un nombre, por ejemplo, saltar. Y pulsamos en OK. Aquí es donde nosotros definiremos el trozo de código para el bloque saltar. Para ello, movemos estos cuatro bloques de código a saltar. Y estos cuatro bloques que estaban repetidos, los eliminamos. Ahora, si queremos utilizar el bloque saltar, al igual que el resto de los bloques de Scratch, lo único que tenemos que hacer es... Moverlo, arrastrarlo y ponerlo donde queramos. Vamos a ponerlo en este caso tanto debajo de mover 10 pasos cuando se desplaza a la izquierda como a la derecha. Y vamos a comprobar si nuestro programa funciona. Muy bien, pues como vemos, el programa funciona perfectamente y hemos aprendido a crear un nuevo bloque de código.